¿Te gustan, te gustan las películas? Quizás te sientes mejor acerca de ver películas que un curso de Milagros. Sí. Entonces puedes dejar que yo le dé el significado. And Las lecciones. De la película. Y disfruta la película y Jesús me hizo mirar varias películas. Esa fue una idea de mucha utilidad para traer las emociones hacia arriba. Entonces incluso si estás viendo una película y sientes emociones intensas, Él va a trabajar en la mente y te va a decir qué está sucediendo. And give you instructions y dar instrucciones to release the judgments. para liberar los juicios. Yo creía que era una forma muy fácil de traer las emociones. While I was the movies, Porque a medida que miraba las películas I how to pray and to ask. aprendí a orar y preguntar. Y le preguntaba, ¿cuál fue la lección? ¿Qué puedo aprender de lo que acabo de experimentar? He would be very y él era muy práctico. He would say, you, you were very fearful él decía, tenías mucho miedo during this scene, durante esta escena and this scene, y esta escena. And it's because you still believe this, y es porque crees esto. And you still believe this, y todavía crees en esto. Y necesitas tener experiencias. That are very miraculous, que son muy milagrosas, that teach you you don't need to fear, que te enseñan que no necesitas tener miedo, that you are loved and cared for. que eres amado y eres and this is the light in our mind. Y esa es la luz en nuestra mente. It's, it's always the answer Siempre es la respuesta to any problem or difficulty we perceive. a cualquier problema o dificultad que percibimos. Para el final esta película no van a ver el mundo de la misma forma. Porque su mente va a estar tan expandida.